La primera es de Gordura más uno. <risa> Lion. Consejos para que los jugadores se interesen más por la exploración. A pesar de ya haberles dicho de que por ahí va la campaña. Bien. Está bueno, digamos que. Está el gordo, Está bueno que. Vos le hayas dicho que es una campaña sobre exploración. Pero la verdad que es importante que eso también se lleve a cabo adentro de la historia, digamos. Y... Supongamos que viven en una ciudad y la campaña se trata de exploración, pero no tiene ningún incentivo los personajes para ir a explorar, no hay ninguna razón para hacerlo. Ahora, supongamos que, por decir algo, hay una hay una enfermedad, la plaga en, en la ciudad, o un enemigo los ataca y escucha la noticia de que hay una forma de resolver todo esto, rec recuperando objetos en el desierto, pero hay que explorarlo. Bueno. Ahí hay un incentivo. Hay un juego muy viejo que se llama Fallout Que, que se trata sobre un grupo de gente que vive en una, en una bóveda sobre la tierra Y se les rompe el chip de agua que es lo que filtraba el agua para que ellos tomen Entonces, personaje le dicen salga afuera y recupera el chip de agua, trae un chip de agua nuevo Y el juego se trata sobre ir a buscar el chip de agua, nada más Todo, todo lo que surge después son misiones secundarias, la misión primaria, principal es ir a recuperar eso y vos tenés que explorar sí o sí pero hay un incentivo principal que es hacerlo es el chip de agua entonces está bueno que les des, les des a tus jugadores razones para moverse, razones para conocer un poco más cuando encuentran algo que eso de alguna manera les revela un poquito de lo que sigue recuperar un parte de un objeto y tiene una visión de un puerto tal vez viven en el medio del desierto nunca conocieron el mar pero de repente ven que hay un océano enorme y, no sé en dirección hacia el norte por decir algo de alguna manera brilla una estrella en la distancia y bueno, tal vez hay que ir para allá tal vez hay que hacer cosas y que trata de que tengan incentivos en la historia Nota 122 ¿Qué programa recomendás aparte de Roll20 para jugar online? y ¿Qué programa para usar el Cell como cámara? Para jugar online, además de Roll20, está Astral, que todavía no lo probé, pero se ve muy bueno. Las luces dinámicas en Astral son gratis. Eso está genial para cuando tenés Dungeons. Está muy bien. Eh, después hay otros que son un poco más elaborados, como Fantasy Rounds, eh, World anvil <tose> eh, o incluso Tabletop Simulator, que... Son mucho más complejos Son programas o sea, no son simplemente páginas de internet Por ejemplo, Fantasy Round Tiene una estructura enorme Para que vos crees la campaña Íntegra y todo lo que vos necesites Y al, al ser un programa Diferente de, de una página de internet Es mucho es, es, Hay más chances de que sea más ligero Y más rápido Porque no está consumiéndote el explorador ahí Así que yo iría por eso Y para usar el ser como cámara, ay no lo sé porque Max es el que usa esto. Así que le voy a preguntar. Pero de eso te la debo. Uh, Dan Pakuma, ¿cómo se lleva el combate abajo del agua? Y castear hechizos. Hasta donde sabemos, según la persona que diseñó Day de, de quinta edición, no hay ningún problema para lanzar hechizos abajo del agua. Incluso los que tienen materiales verbales. Porque la idea es que vos tenés que decir las palabras mágicas Y no importa quién escucha, lo que importa es que vos las digas Ahora, puede haber un argumento en base a Que tal vez necesitas, hay hechizos que dan órdenes específicas y alguien te tiene que entender Ahí tal vez el DM puede poner alguna regla en el momento para decir Mira, no te está escuchando, no te puede entender, no lo puedes lanzar. No lanzar Porque no puede decir la palabra, puede ser una opción O que vos lo lances y el hechizo falle Eso... Puede ser bastante malo porque perdés una acción en, en el turno. Eh, y en el caso del combate. Vas a tener que usar la regla de aguantar la respiración. Y vas a tener que, que contar el tiempo de aguantar la respiración. Y los personajes que no tengan velocidad de nado se mueven en terreno difícil todo el tiempo. Y lo interesante de el combate bajo el agua es que es tridimensional todo el tiempo. Porque todos están volando no puede estar arriba abajo y demás entonces tal vez la regla de franqueo aplique como si fuera una esfera eh, todo lo demás debería ser igual por una cuestión de agilizar el combate por una, una cuestión de, de, de que no, las mecánicas no interrumpan el juego porque seguramente se puede poner regla sobre regla sobre regla para que el combate bajo el agua sea lo más real posible pero por otro lado, si haces eso, tal vez te queda todo demasiado estructurado y no tenés forma eh, de avanzar bien el juego y rápido y resolver el combate sin problemas. Eh, creo que esas serían las reglas. <risa> o o lo, lo que haría yo. También yo tendría en cuenta el tema de aguantar la respiración a la hora de... Eh, bueno, lanzar magia. Cuando vos estás hablando, no estás aguantando la respiración. Ese es un problema. Eh, con los componentes verbales. Y eh, tal vez podés poner... Eh, alguna tirada de salvación Para cuando alguien recibe un golpe Alguien que esté aguantando la respiración recibe un golpe Tal vez una tirada de constitución o. Eh, constitución. Como para no cargar todo el agua Tommy15482 ¿Qué programa recomiendas para crear un mundo Pero que no sea de paga? Y si no, ¿Alguno de paga? Los que mencioné recién, Fantasy Grounds Y World Anvil son como <risa> Programas diseñados Para crear el mundo Ahora, eh, no estoy seguro Digamos si ¿Vos querés dibujar el mapa? Para dibujar mapas hay varios Yo estoy usando Wonderdraft Pero hay otros, eh, Incarnate Tiene una versión gratis Es Incarnate con K eh, Que se le puede hacer muchas cosas Y Wonderdraft es pago Creo que lo pagas una sola vez y te da todo Lo que tiene Wonderdraft es que una vez que lo tenés No me acuerdo cuánto sale, pero eran, eran algún, algunos dólares una vez que lo tenés, puedes descargarte un montón de... Pero un montón, eh, montón yo tengo un... tengo... Te, te descargas los paquetitos de imágenes para usar en el programa y si te descargas un montón cuando usas el programa, va toda la computadora lenta porque estás consumiendo todos los recursos eh, pero está bueno el WonderDraft. Hay otros eh, está Dungeon Painter Dungeon Painter Studio, creo que se llama ese ya para hacer eh, tableros de combate, no, no no en sí, digamos, el mapa del mundo la diferencia principal es que el mapa del mundo tiende a ser vista isométrica, ¿no? Medio de inclinado. Y los tableros de combate se ven desde arriba. Para mover la miniatura, así eh, Yo recomiendo eso, es tan bueno. Gordura más uno. Consejos para llevar la party bajo el agua. Debe ser realista la regla de majas oro y oro, o mejor que sea divertido. Yo creo que en cuanto a la hora de aplicar reglas así, lo importante es que trates de solucionar el tema de que sea ágil. No, no... Depende como vos quieras y como el grupo lo, lo, lo, Le guste. Tal vez algo súper realista. Que todo lo que hagan sea acorde a... Eh, puede andar y están interesados. Pero... Eh, a, a mí me molestaría mucho estar. Tener todo, todo el terreno en cuenta. Todo en, en, en cada instante. Me resultaría molesto a mí porque además quiero avanzar la aventura. Resolvería todo con tiradas simples y listo. Pero para ir abajo del agua. Imagino que estás... <risas> ¿Reglas de magia y oro o mejor que sea divertido? Hey, estaba pensando, de hecho, cuando hicimos el, el video acuático, que lo recomiendo a cualquiera. Eh, si es si, la primera vez que nos ven, estamos haciendo una serie de videos sobre terrenos para... Consejos de terrenos y, y qué cosas puede pasar en cada uno. Eh, y el último creo que fue el acuático. Y <risas> lo interesante es que abajo del agua como que cambia un poco el tema. Es lo que hablamos eso de que el combate es tridimensional polar no es tan... No es eficiente porque está todo el mundo nadando eh, La velocidad de nado se vuelve la principal Estuve como buscando ciudades abajo del mar Y algo que, que encontré es que casi todas Casi todas las ciudades Hacen como Las envuelven en burbujas de, de algún material Para que haya aire y el agua quede fuera de la ciudad Entonces adentro de la ciudad funciona como Cualquier otra ciudad que conocemos acá eh, Pero el resto del terreno es... es Acuático. Eh, no me llamo tanto la atención. Yo diría, digamos, que si hay una raza que vive bajo el agua, no, no entiendo por qué tendrían el agua. El, porque el agua les molestaría y tendrían que expulsarla de donde están. Suena raro para mí. Tal vez quieren disfrutar el aire, no sé. Estar más secos debe ser más cómodo para ellos, no lo sé. Eh, pero bajo el agua, imagino que debe ser una, una cuestión similar el tema de tener una aventura. Puedes tener un villano que quiera hacer maldades dentro de este mundo acuático y, y no va a cambiar en ese sentido, lo que va a cambiar es la forma que se transportan los personajes nadar mucho tiempo te va a cansar lo mismo que correr mucho tiempo eh, eso hay que tener en cuenta entonces tal vez, digamos, tener un transporte siempre es una buena idea siento que realmente no va a haber una gran diferencia en cuanto a la estructura de cómo preparar la historia del mundo eh, podés tener diferentes razas o, o diferentes eh, culturas, principalmente dependiendo de dónde las ubiques en el mapa gente que vive más en el frío más en el calor gente tal vez que vive más cerca de la superficie y tiende a salir de ahí eso está interesante y tal vez tratar a la superficie como un lugar medio alienígena, ya que digamos ahí hay cosas con plumas, por ejemplo eh, o gente que no no respira agua. Que se muere cuando los, los traes a tu casa. Cosa por el estilo. <ríe> eh, puede ser así. Digamos. cordura más uno. ¿Es correcto? ¿Correcto? ¿Balanceado hacer un combate un tanto complicado y no dar una recompensa cuantiosa? Es que ya tiene muchas cosas. Um, también depende un poco, digamos, de qué se trata todo. Supongamos que simplemente es un, un grupo de bandidos. Lo van a poder. Lo van a poder. Sin problemas. No siempre tenés que dar un montón de cosas a la hora de recompensar a los jugadores, ¿no? Porque combates tienden a ser a muerte. Y bueno, sobrevivir es una, una buena recompensa, ¿no? Que no es que estén todos vivos. Pero las recompensas pueden ser otras cosas. Tal vez puede ser gente que les agradezca, que les dé favores, que les dé títulos, que que los nombres ellos son los salvadores de plata porque un día llegaron y sus espadas pillaron y, plat y con sus armaduras plateadas o, o cromadas defendieron al pueblo entonces no hace falta que solo sean objetos hay, hay una gran variedad de recompensas no, no, que no se anotan en la hoja de personaje en la parte de objetos que pueden ser muy útiles para la hora de rolear sobre todo para los personajes, el favor de alguien importante eh, Tal vez eh, el interés de alguien importante, digamos, después de verlos lidiar con los hombres todo el pueblo, hay dijo, tal vez estas sean las personas indicadas para recuperar a mi hijo, está perdido en la isla. Y ahí los contrata, y la recompensa es esto, es una misión que solo le hubieran conseguido si, y ahí, bueno, en que era la isla a recuperar a este, este chico, y... Ahí, también, ahí sí le puedes dar una, una buena recompensa. Nota 122. Consejos para lidiar con un jugador que discute por cualquier cosa. <ríe> si un enemigo lo acecha y él está distraído, yo uso su percepción pasiva. Para él es injusto y tiene que poder tirar el dado siempre. En conclusión que su lógica está por encima de las reglas. Bien. <ríe> Esto no, no, no hay principalmente un una cuestión en rol. Acá hay que hablar sobre el grupo, digamos. Tienes que hablar con esta persona y decirle. Tienes que plantearle el problema. Esto que está sucediendo, la forma en la que vos estás reaccionando a lo que está pasando es un problema, porque vos si vos estás distraído, todavía tengo que seguir la aventura. Usar la percepción pasiva me parece extremadamente buena idea. <ríe> Suena como algo que, que está bien la primera vez. Y si esta persona, en mi caso, digamos, si uso la protección pasiva y me discute, bien, está bien, me ataca con ventaja porque no estaba prestando atención. A veces hay que... no, no hace falta tomarlo así tal cual, pero a veces hay que ponerse, ponerse firmes como DM y tomar la rienda de la situación. Es parte de ser el árbitro del juego. Vos tomás, tenés la última decisión en las cosas que suceden. Si la persona quiere discutir sobre todo lo que va a pasar, es una cuestión ajena al juego, ¿eh? de nuevo, esto es para charlar con una persona y decirle: Mira, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué reaccionas de esta manera? Estamos tratando de todo jugar y fue una situación simple y nada más, no pasó nada, simplemente te atacó a tu personaje. Y la lógica esa que dice que existe, puedo decirle: No, <risa> en el juego sucedió esto, vos es el DM y tenés que mantenerte, ponerte firme y decirle: No. Las reglas se interpretaron así. No está mal. Es algo que haces todo el tiempo. Que toda la persona acepta todo el tiempo. Cuando vos decís que llueve, nadie te discute la lógica porque llueve. Es simplemente llueve. Porque ese es el, el poder del DM dentro de la historia. De hecho, vos le estás dando la posibilidad de que no reciba ese golpe con la percepción pasiva. O sea, vos le estás dando la posibilidad de no tomar... Eh, en vez de decidir lo que pasa, está dando la posibilidad de que el personaje esté atento Y reacciona mal ese es un problema afuera Entonces, charlar con esta persona Dile Esto nos interrumpe el juego, se siente mal, se genera un ambiente feo Así que Voy a tomar la decisión muchas veces Y si querés lo charlamos o termine la sesión O durante la semana Para ver cómo lo resolvemos. Pero durante el tiempo de juego no va a poder pasar Tal vez haya otra cosa, esto es lo que pasa Tal vez la persona actúa así por cualquier otra razón Probablemente sea amigo tuyo o amiga tuya Y Tal vez quiera charlar de otro problema ajeno Al juego de rol y sea un, un buen momento para aprovecharlo Si no quiere cambiar la actitud Vos tenés que darle la oportunidad Eso seguro, decirle, mirá, tenemos que resolver Estas cosas de otra manera Tiene que haber una mejor forma de que vos te comuniques con el grupo Y bueno Yo en el, el caso más extremo Dejo de jugar con esta persona, pero sí trata de, de generar una oportunidad en la que cambie, en la que suceda esto de nuevo y trate de tomar otra actitud, porque a veces simplemente nos equivocamos, eh. es una cuestión de aprender nomás. más. Y de nuevo, el DM tiene la última palabra en cuanto a lógicas y reglas y demás, vos sos la persona que lo que sucede, así que, eh. obviamente, trata de tener las mejores de las intenciones cuando sucede. <risa> Otra vez. Trata de, de promover la historia, promover el juego, nada más. Y lleva la discusión a afuera de la sesión, cuando no estén jugando, cuando estén haciendo otra cosa. Así el, no se pierda tiempo de juego. la pena. La pregunta del DM malo dice: ¿Cómo se recibe a alguien que juega por primera vez? Hay varias maneras. Una muy común es que. Probablemente esta persona llegó a este grupo porque lo trajo algún de sus jugadores. <coughs> Así que lo primero que tiene que pasar es que vos tenés que demostrar autoridad. Vos tenés que decirle quién es la persona que tiene la razón en todo momento. Así que cuando se haga el personaje, te lo matás. Sin dudar. Si querés, ponés alguna explicación. Aparece un monstruo, o aparecieron un grupo de bandidos y la primera acción de todos los bandidos fue Solo atacarlo a él sin, sin advertencia Como para que sepa Dónde está Otra buena razón Es eh, Obligarlo A rolear sin parar Que todas las preguntas De los NPCs Sean contra esta persona Si no sabes jugar rol Se va a notar Que sepa que vos sí sabes jugar rol Que sepa que te está metiendo En un lugar complicado <coughs> Y eh, Lo mejor que podés hacer Es Hacerle vos el personaje por, Para ayudarlo, si querés Y que de repente mire la hoja Y tenga 8 en todas las características Menos en Carisma, que tiene un 10 Así salieron los dados, le decís de, esta, de esto se trata, de Y bueno, haga lo que pueda Después de todo de su responsabilidad es genial por <risa> genial ¿Cómo puedo ser de malo? <risa> <risa> Pero acá está la razón. Un jugador nuevo quería romperle los brazos a otro personaje y la situación se volvió incómoda y rara. Bien, acá no tenés que ser de malo. Falta acá tenés que, de tener que detener el juego y decirle: eh, Estamos tratando de, de hacer algo copado entre todos. Queremos pasar un buen rato. Esto que estás haciendo va en contra de la actitud principal de unión. ¿Por qué no te, te copás y jugás lo que estamos jugando todo? Y tal vez te diviertas más. Y si no quiere. No, se, ...no le das la oportunidad de hacerlo... ...decís... ...no, tu personaje no hace eso... ...es... estarías cruzando el límite del DM... Al, ...al tomar esa decisión por él... ...o le decís que no puede... ...o realmente le pones consecuencias a la acción de él... ...como que hay un guardia viéndolo... ...y lo mete preso... ...por intentar... ...hacerle algo malo a otra persona... ...en la calle... ...cosas por el estilo... ...pero lo principal es que... ...le digas... ...no... ...no nos juntamos para esto... ...nos juntamos para hacer algo divertido... ...para ir a buscar dragones... Y rescatar gente, recuperar objetos, tener, qué sé yo, volar con grifo cosas por el estilo Va a ser algo genial Tommy 15-4 ¿Qué recomendás para hacer que mis jugadores sientan que son sus propios personajes? O sea, que sientan que están adentro del juego, ¿qué me recomendás? La parte de la inmersión es Trabajo de todo el grupo tanto del DM a la hora de narrar, de escribir, de interpretar, la preparación de la aventura, las imágenes que elegís, pero también, eh, por parte de los demás, de prestarse a que van a estar un rato en un mundo de, de fantasía y que ellos... Eh, poderes, hay dos que son drunk, que son dos ranas y tienen que eh, saber que lo van a hacer, ellos mismos están se están adentrando a este juego a, a hacer unas ranas que, que, se, que se presten a ellos entonces es, es parte del de juego de rol sentarse sabiendo que vas a estar en una fantasía un rato algo que que tal vez ayude es tener algún objeto que identifica al personaje, por ejemplo si nos ven jugar a Nurem eh, Luciana que juega Baggins, que es una rana azul de un metro de altura Tiene... que es un artífice Tiene una... Eh, tiene unos... tipo unos goggles De, de soldador, algo por el estilo y una, y una llave francesa Una llave de mecánica, no sé qué es De, de cartón eh, Bachi tiene el sombrero de Kaiden Y es su personaje Y Max tiene un parche en el ojo y una espada de madera Eso Es... Muchísimo, es muchísimo. Por más que sea, por ejemplo, Luciana, si un día solo usa la llave, que su personaje la usa para lanzar magia, agrega un montón y le da al jugador un poco más de inmersión y herramientas para poder hacerlo. Así que... Eh, que ellos también se presten a jugar a sus personajes y tal vez un objeto. No hace falta estar 100% disfrazado. Si lo quieren hacer, celebrarlo, porque reda. Está buenísimo disfrazarte. Nosotros lo estuvimos haciendo para unos streams y estuvo genial. Pero al menos un pequeño objeto eh, que tengan en sus manos ayuda muchísimo. Y si estás jugando presencial, las cosas que vos como DM le das a los personajes, podés dárselas a los jugadores. Tal vez un recorte en diario, un mapa, preso, ayuda muchísimo. Eh, Alex24. Creé un personaje para un one shot y no le puse una historia de personalidad. Pero el one shot se convirtió en una campaña. ¿Qué hago para darle más profundidad al personaje? Este es el momento de empezar a responderle preguntas. puedes hacer hay un juego que llama el juego de las 20 preguntas Que lo vas a encontrar así El juego de las 20 preguntas para rol Está... si no hay... está en algunos manuales Donde te, ask, te, te, te listan preguntas Para que vos respondas desde la historia del personaje Así que si no lo tenías Ahora es momento de hacerlo eh, no importa cuándo crees el background mientras lo tengas a mano para la próxima sesión Eso, eso te va a ayudar Vaquero Pregunta ¿Has jugado algún sistema sin tiradas? ¿De ser así cuál fue y cómo fue tu experiencia? Hay... de hecho es un estilo de dirigir el, ¿Cómo se llama? Agnóstico de sistema Sistema agnóstico de estilo Donde digamos Es más interpretación Y depende muchísimo de La forma en la que las personas expresan Su personaje Y cuánto el DM sabe sobre el NPC Para poder responder Lo hice un tiempo Estuvo bueno Pero Para mí era demasiado Tener en cuenta Le exigía mucho A, a en ese, en ese caso, en ese sentido, digamos, mucho a mis, a mis jugadores porque ellos tenían que elaborar mucho más la forma en la que esos personajes se expresaban y demás. Y tal vez no eran las personas que tenían tanto interés en eso. Ellos también, digamos, querían jugar un juego y tirar unos dados y ver qué pasa. El azar agrega cosas interesantes. Y a mí también me exigía un montón realmente conocer a los NPCs. Y... Pero las veces que salió bien, estuvo buenísimo. Porque te dan cosas muy interesantes en la historia. Dejé de hacerlo porque preferí darle a los dados un poco más de, de, de importancia y eh, no creo que volvería a jugar sin dados. Por otro lado, depende del sistema y lo que estemos haciendo. Carlos, ¿alguna aplicación para hacer dungeons para Roll20? Estoy tomando la idea de la casa embrujada del inicio de Ghost of March, pero en principio, jugarnos el lápiz de colores. Y Dungeon Painter Studio es lo que usa Luciana. Eh, y quedan geniales los mapas. De hecho, en. En el Discord nuestro, si van, está en material de campañas, pueden encontrar un montón de cosas gratis para usar para sus aventuras. Y cada tanto nos comparten imágenes de mapas. Ahora el que recuerdo de los últimos, el señor de ahí que compartió unos mapas que están geniales. Eh, ese te lo puedo recomendar para hacer mapas. Bien, esas fueron todas las preguntas de la noche. Uh, un montón, muchísimas gracias. Y a toda la gente que nos hizo follow, vio unos cheers ahí, gracias por eso. Uh... Un montón de follows, gracias. Eh, pueden seguirnos en todas las redes, que la estuvo compartiendo Bache por ahí.